Miren con quién me encontré, Brian Schmidt, y si no lo know, ganó el Nobel Prize. Ya, listo con el registro. Miren, dice Astroblog. Esta es una conferencia que se realiza cada dos años. Uh, al revés. ESOF, está dedicada a la investigación científica y a la innovación. Vamos a la ceremonia de inauguración de ESOF. El maestro de ceremonia fue Brian Cox. Después hicieron una conexión en directo con el observatorio Jordal Bank. Después hizo algo bien entretenido que fue una conexión entre Manchester, Sudáfrica y Australia por este proyecto que se llama SKA, que van a ser muchas, muchísimas antenas de radiotelescopio. Y además que estuvo muy entretenido. Tengo música, se escuchará bien esto, ¿no? Se hizo la presentación del de trailer de lo que es el proyecto inception. Hubo un momento bien entretenido donde pusieron un sobre debajo de, de una silla y la persona que encontraba el sobre dorado se ganaba un premio espectacular. There, stand up, o es un par de tickets to ESOF 2018 en Toulouse, Francia. Wow. So... Ya ahora terminó la música y yo ya grabé todo. Across Manchester. Was experiencing... Esta es una exposición que se llama Shared Sky. O sea, si los compartidos donde las culturas tanto de Australia como de Sudáfrica se mezclan para generar arte. Esta es la primera vez que esta exposición viene a Europa. la primera vez aquí en Manchester. Aquí están. Miren con quién me encontré, Brian Schmidt. Buenos tardes You discovered that the universe was speeding up. ¿Cómo te sentiste? Ah, se sentí como que habíamos cometido un error. Estás como, hmm, ¿ok? Supongo que tenemos que contarle a todos sobre esto y luego se está volviendo algo emocionante, pero también estás preocupado por estar equivocado. Así que no tuvimos ese momento de eureka. Fue más como, no está bien. Espero que esto no esté mal. Y si no lo sabes, ganó el Premio Nobel por eso. muy bien. ¡Espero verte en Chile de nuevo! Sí, por supuesto. ¡Ay, te lograste así! Miren con quién me acabo de encontrar: <laughs> con Pérez Sulpínia. De... Oh, del experto en del episodio número 21 <risa> bueno después de un día de conferencia venimos a comer algo acá saluden hola pues Say hello. hola hola hola hola hola Ah, vale, vale. Esta es una conversación informal con Pere. Quiero contarle un poco las sesiones a las que he asistido, no me acuerdo el nombre de la presentación. Cuando nace una tecnología nueva, la legislación no existe. Para regular eso Con Lo más interesante de los coches que se conducen solos para mí Es que van a tomar decisiones Pregunta importante atropello ¿A un niño o a dos viejos? ¿Ah? <risa> Dejen los comentarios, ¿qué opinan? ¿A quién, a quién tiene que atropellar el, el, el vehículo autónomo? Sí. Tú decías que esto se llama moralidad artificial Moralidad artificial Estamos creando él, ahora Él mismo. está creando ese concepto Bueno, aprovecha de, de, de comentarle a la gente Dónde te puede encontrar, qué es lo que haces oh, Me llamo Pérez Tupiñá, me dedico al periodismo científico y Lo más novedoso de, de mi trabajo ahora Mismo es que voy a hacer un programa en la televisión pública española titular El cazador de cerebros que ya está grabado. Y aquí tenemos la, la exclusiva que le gusta tanto a los periodistas de que va a tener un. Eh, pues sí, que es bastante exclusiva, bastante exclusiva ¿no? que no me venga la TV a decir ¿eh? no, que todavía no puedes anunciarlo. Voy a otra presentación sobre ciencia y humor. Son interesantes, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si divertida la presentación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hombre? Blog Plus Magazine. Oh, bien. Oh, <laughs> El grafeno es algo que ha existido toda la vida. Es un material 2D que le llaman. Porque es muy fino. Porque es muy fino. Entonces, y ahora vamos a visitar el Instituto del Grafeno donde, donde lo hacen. Y acá nunca sé dónde mirar. Es terrible esta ciudad. Nosotros tenemos que seguir a la persona que tiene el paraguas amarillo. Ya. Al fin llegamos. Estuvimos caminando cuánto rato, como media hora caminando porque parábamos acá en cada semáforo. Inspirado, eh muchas cámaras oh, if, if Es like, like yeah. ah, un ascensor bastante grande eh. The adopters of the use of graphene. The... Un chileno trabajando aquí, cuéntame todo. Eduardo, ¿tú trabajas aquí? Estoy terminando el Magister acá. el primer auto que tiene componentes hechos en grafeno. No, gracias, este auto es... Marketing. ¿Es solo marketing? <risa> marketing. ¿Va a quedar Pero eso para todo el mundo? Es importante que alguien tenga que ser el primero, yeah. probar los componentes, cómo están quedando. Hay que se tiene que atrever a, a, a probar esto, a asumir el costo, que es súper importante el auto de grafeno que buena oye muchas gracias que vuelvo a encontrar otro chileno por aquí vamos a hablar con un mexicano tenemos sensores impresos a partir de tintas de grafeno trato plástico flexible esto es completamente flexible ahorita estamos midiendo a nivel de un tanque de agua a partir del valor del sensor del tanque ya dale dale dale el nivel aproximadamente comienza a disminuir, detectando que estamos vaciando el tamaño de carbono a partir de grafito utilizando simplemente scotch tape. Técnica muy simple que nos ha llevado a, de a toda esta industria de acá. electrónica imprimible. En este caso, en esta etapa, es solamente propósitos de investigación. Esa <risa> es una cámara difícil de transportar con ese trípode, ¿o no? Sí, <risa> muy difícil. Mucho mejor sin padre. <risa> Te he hecho caso. grupo entero nos están explicando todo, pero es demasiada gente como para poder entrar y grabar ahí todo eso. Pero nos está mostrando aquí este lugar. Está bien, interesante todo lo que haces con grafeno. <risa> te pareció? El 35% de este pedazo de edificio lo pagó la Unión Europea y ahora con el Brexit ellos están muy tranquilos. Ya sé que quieres algo más corto, pero... Eh, o sea, pedazo regalo le ha hecho la Unión Europea a estos tíos. No se les va a pedir de vuelta, ¿no? No. Imposible estar aquí hablando de ciencia y no, y no mencionar al Brexit. Un poquito lento.